bienvenidos a continuación vamos a hablar sobre el tema trastornos por estrés es importante conocer primero a qué se refiere el estrés y la definición sobre estrés el estrés es una respuesta interna psicológica o fisiológica a un estresor ¿Cuál es son estos tres estresores o a qué se refieren estos estresores son eventos o situaciones externas que ponen una demanda física o psicológica en una persona y van desde una irritación crónica y frustración a eventos agudos y traumáticos nos vamos a centrar en lo que se refiere al trastorno por estrés postraumático se distinguen por ansiedad disociación y otros síntomas que duran más de un mes y que ocurren como resultado de un episodio o de un trauma extremo o sea de que haya, de que el sujeto tenga que haber eh, vivido un suceso extremo un suceso estresante como por ejemplo un accidente de, de vehículo eh, una violación una catástrofe natural eh, un atentado por ejemplo hay muchas personas que estuvieron en el atentado de las torres gemelas que tienen estrés postraumático que estuvieron en un evento estresor que provocó en usted en el paciente un nivel de ansiedad muy fuerte y que está provocando esos niveles de ansiedad que están alterando su vida diaria cuáles son esos criterios diagnósticos para decir que una persona tiene un estrés postraumático están tomados según el dsm 4 Primero, la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático. Primero, la persona tuvo que haber vivido este, este, este, este episodio traumático, este suceso estresor, para que tenga un estrés postraumático. Eh, haber reaccionado con temor o desesperanza intensa ante esta situación. B, el acontecimiento traumático es reexperimentado. El, su el sujeto vuelve a vivir este episodio con recuerdos del acontecimiento recurrente e intrusivos sueños recurrentes de lo sucedido revivencias del acontecimiento como son alucinaciones, ilusiones malestar psicológico frente a estímulos que, que recuerden perdón, este tipo de acontecimiento eh, además el paciente empieza a presentar síntomas fisiológicos frente a dichos estímulos por ejemplo si el paciente tuvo un accidente de vehículo y vuelve a viajar en un vehículo similar o en un viaje así de la misma intensidad en la misma duración el paciente empieza a presentar esta sintomatología fisiológica de sudoración de manos empieza a quemarle su estómago se empieza a poner agitada su respiración sus palpitaciones muy agitadas quiere llorar quiere salir del bus empieza a, a conversar mucho con la persona que está al lado a preguntarle cómo está si todo está bien o empieza a preguntarle al chofer si todo va muy bien todo este cuadro que el paciente esté presentando se concluye en un diagnóstico de estrés postraumático y luego está la evitación persistente del estímulo asociado al trauma la evitación que el paciente rotundamente evita y, es, y tiene esfuerzos para estar en contacto con algo que le recuerde está, esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas con el asunto esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que le recuerden ese tema incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma reducción del interés o participación en actividades porque teme a que alguien le converse del tema o a que alguien cuente eh, si le ha sucedido lo mismo porque ya está preocupado y demasiado estresado por esa situación sensación de desapego frente a los demás, empieza a aislarse, prefiere quedarse solo en casa, prefiere evitar el contacto con su familia, con su grupo social, con su grupo laboral, restricción de la vida afectiva y desesperanza, sobre todo es una persona que está muy desesperada, por por ejemplo, si no tiene trabajo, por obtener trabajo, por casarse, por tener una vida normal, porque siente que todo este, este problema, este nivel de ansiedad que está teniendo le está causando problema en su vida cotidiana luego está el, el aumento de la activación o de la alerta que pone al paciente en un estado de ansiedad de insomnio, de irritabilidad, ataques de ira dificultad para concentrarse, hipervigilancia, es una persona que está muy atenta de lo que puede suceder de lo que la gente le va a decir si la gente le va a preguntar de, sobre el tema si le va a recordar o si, si está mirando la televisión temor a, a escuchar una noticia similar y sobre todo el paciente tiene respuestas de sobresalto, sí, cuando alguien le conversa, cuando alguien le dice, el paciente es una reacción inmediata de que sobresalta, de que tiene una mirada más intensa, de que eh, su, su reacción, su, su forma de, de expresar lo que va a decir o, lo que, o su expresión únicamente física en la cara es de sobresalto. Luego los síntomas se prolongan más de un mes. Si el paciente tiene estos síntomas más de un mes, se habla del diagnóstico. Luego está los síntomas provocan malestar clínico significativo, o sea los síntomas realmente están provocando una inestabilidad eh, familiar de pareja en caso de que sea un paciente que tenga pareja, o si es un niño, ya es una, el niño no quiere ir a clases, ya no quiere hacer sus deberes, si realmente la, sintoma, la sintomatología provoca ese malestar clínico significativo, se llega a la conclusión de que es un estrés postraumático un poco la clasificación y la gravedad de los síntomas. Si la incapacidad, sí, si, perdón, si este, este problema incapacita totalmente una vida activa del paciente, se habla de un estrés postraumático grave. Si la actividad diaria disminuye o es interrumpida, se habla únicamente de un episodio moderado y si este, este problema este suceso permite que el paciente tenga una vida activa pero con dificultad se habla de un estrés postraumático leve gracias por su atención